Kirill es una persona súper cariñosa, eh, tranquilo y, sobre todo, una persona que tiene muchísima empatía. Yo te puedo decir que, que ser madre para mí fue un sueño, un sueño que conseguí que se hiciese realidad. ¿no? Para nosotros en el momento en el que nace, el, el momento en que entra por la puerta. Yo, si sí tengo que decirte la verdad, me quedé un poco asustada. Nosotros tuvimos claro que en cuanto llegó, evidentemente, eh, pues vas a todos los médicos y el neurólogo, en, en su caso, nada más entrar por la puerta y vernos, ya nos dijo uy, ya sé a qué venís, ya sé qué ocurre este niño tiene SAF. El que esta enfermedad sea diagnosticada cuanto más temprano es súper importante porque sí que el SAF es un daño que ya hay hecho en el cerebro evidentemente pero que se puede, se puede trabajar, se pueden hacer terapias con él para que bueno, cada día pues estén un poquito mejor. Eh, lo que pasa es que te das cuenta que llega un momento en que lo más importante no es que llegue a aprender matemáticas, no es que llegue a aprender a, a multiplicar, a dividir, sino que a, a, llegue a aprender a ser persona, que puedas ir con él a los sitios, a comportarse, a, a, sobre todo a transmitirte sus, los, sus sentimientos, a, a explicarte. ¿no? Pensar en el futuro o genera muchísimo estrés no, no no no sabes qué será no sabes cómo irá evolucionando tampoco con lo cual no sabes dónde pueda llegar pero bueno yo creo que llega un momento que lo único que puedes pensar yo les intento darle todas las herramientas todo lo que está en mis manos para que dentro de sus posibilidades llegue al 100, a su 100% y no me resta más que pedirle a Dios que me dé muchos años para poderla acompañar.